Tópico me fascina ya. Eh, vamos a hablar de la sinapsis, el tópico más importante de la neurociencia a, a nivel celular, ya. Y pero antes nuestro repaso obligado en cinco minutos de la clase pasada, ya. Entonces en la clase pasada eh, nos centramos principalmente en un tipo de en los, canales, los llamados canales iónicos que tienen que ver con todo esto del flujo de iones a través de membrana vimos que hay canales iónicos que tienen que haber un ligando para que se abra y el típico canal son los receptores de los cuales vamos a hablar hoy están los eh, que se llaman, eh, que se activan mecánicamente como los del oído, por ejemplo están los que están siempre abiertos ¿ya? y están los que dependen de voltaje también vimos que eh, dependiendo del tipo del canal pueden producirse pequeños cambios en el potencial, cambios que, en así súper general, podemos decir que hay depolarizaciones, repolarizaciones e hiperpolarizaciones eh, eh, si vemos el potencial de membrana en el tiempo. Por último vimos este, el gran, la gran estrella del potencial de acción, que hay dos canales así fundamentales, que es el canal de sodio, que tiene una particularidad que se puede inactivar y un canal de potasio y ambos dependen de voltaje y se activan en distintos tiempos del potencial de acción eso era el repaso de la clase pasada ¿Ya? bueno por algún motivo el tema de hoy día eh, en el, al menos en el libro Guyton está en el capítulo 46 porque el, el, el Guyton como es como un clásico le interesa más nos interesa mucho la sinapsis de aquí del cerebro le interesa más del músculo entonces está al principio está eso eh, pero el and Levy un poco más moderno se enfoque, a pesar de que es un libro más antiguo en términos de edición eh, y está en el capítulo 6 que es lo lógico que uno haría ya. y dice al tiro aquí al sistema nervioso que es la parte como interesante no al músculo con bueno, respeto al músculo ya. entonces está como por allá lejos está el... el en, en el orden de los capítulos en el guide, ¿ya? Bueno, y como siempre mis recomendaciones youtubers de, para el día de hoy es que vean eh, este video, los dos están en inglés pero pueden ponerle subtítulos en español, eh, acerca de la clase de hoy. En línea general, ustedes ya conocen que hay eh, neuronas presinápticas, que hacen sinapsis con otras neuronas que son las postsinápticas, ¿ya? No sé si se llevarán tan amistosamente con esas caritas que aparecen ahí. También saben que hay vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores, que son los que son liberados. También han escuchado de que una familia grande de neurotransmisores, los cuales vamos a repasar en detalle. Y también, eh, tal vez no, no lo sepan o no lo recuerdan, pero habitualmente esta sinapsis se lleva a cabo en zonas súper específicas a veces la sinapsis llega al soma al cuerpo de la neurona o otro cuando llegan las dendritas de una neurona llega una estructura particular que se llama espina dendrítica ¿ya? que no está dentro de los objetivos de este curso pero algo voy a hablar de la espina dendrítica porque es como un tópico un poco avanzado ¿ya? hoy día sabemos muchos detalles de cómo funcionan la sinapsis a nivel de las espinas dendríticas ¿ya? Eh, y también sabemos que el, los receptores que son proteínas están en la membrana postsináptica. eso uno debería saber más o menos del colegio ¿ya? también eh, la sinapsis más importante del sistema nervioso central es la que está relacionada con un neurotransmisor que se llama glutamato y su receptor, que es un canal, eh, se llama el receptor de AMPA, ¿ya? que cuando se une el glutamato eh, se abre ¿ya? y deja entrar fundamentalmente sodio a favor de su gradiente de concentración o, como ustedes ya saben, ya están tan grandecito, a favor de su potencial electroquímico, ya que no es lo mismo que el gradiente de concentración o perdón, a favor de su gradiente electroquímico. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un poco más en detalle los eventos que ocurren en una transmisión sináptica y en particular nos vamos a centrar no en la juntura neuromuscular, eso lo vamos a ver después, sino que nos vamos a centrar en la mente, ya, sistema nervioso central que es donde espero que en este minuto estén ocurriendo muchas sinapsis, no necesariamente correlacionadas con lo que pasa en esta clase en sus cerebritos, ¿ya? Entonces, también lo que ustedes saben que hay una perturbación eléctrica, que ya vimos que era el potencial de acción que puede viajar, y que llega al terminal presináptico, eso está mal escrito ahí, llega al terminal presináptico, no postsináptico, ¿ya? Y eso va a eh, inducir ese cambio en potencial, va a activar otro tipo de canal que no lo hemos presentado todavía, que se llaman los canales de calcio dependientes de voltaje. Que como ustedes se pueden imaginar, son canales iónicos que pueden sensar el voltaje y cuando en lo alrededor de este canal hay un cambio de, de potencial, que es una depolarización porque eso es lo que hace el potencial de acción estos canales se abren y dejan entrar fundamentalmente calcio esos son los, los canales de calcio dependientes de voltaje entonces ahora esa era la caricatura ahora vamos a ver la cosa los detalles que sabemos de los canales de calcio acá arriba eh, el canal de calcio es una estructura más o menos complicada ya tiene tiene varias subunidades ¿ya? Pero la subunidad fundamental que nos interesa, ah, bueno, ahí salen los nombres de la subunidad, o sea, alfa 1, alfa 2, gamma, beta de la 1 al 4 y la subunidad, no, perdón, delta, y esa es la subunidad gamma, ¿ya? Es un, un complicado eh, que está acá, digamos, en caricatura. La parte fundamental que nos interesa el día de hoy es la, la subunidad alfa, que es por donde está el puro del canal, ¿ya? Y esto que está aquí ampliado es el detalle de cómo está constituido la subunidad alfa. Entonces cada uno, si, si se fijan, aquí hay una N y ahí hay una C. Este es el extremo amino del, de la cadena polipeptídica y allá está el extremo carboxilo. Y cada uno de estos eh, cilindritos pequeños que aparecen acá, esta es la membrana plasmática, representa un alfa hélice. Y después gira, después gira para el otro lado, después gira para allá. Y tiene uno, dos, tres, cuatro eh, segmentos. ¿Ya? O sea, pero eh, cuatro partes, digamos. Y ya lo dije, la unidad alfa 1 forma por el poro conductor de iones. Y acá, en, en azul, está lo que se llama el segmento S4. ¿Ya? Que es, el, es lo que eh, llamamos el sensor de voltaje. Es decir, están los aminoácidos que una vez que cambia el potencial en la membrana, hacen que cambie la configuración del canal y lo hacen que se abren. Que se abra para que pase el calcio. ¿Ya? Entonces es un canal típico un canal de calcio. Y acá solamente porque este no es un curso de biofísica en donde se ven estas cosas, pero solamente para que ustedes sepan hay familias de canales de calcio, Entonces aquí están los canales de calcio tipo L, los tipos PQ, los tipos N, los tipos R, los tipos T, de los cuales hay subgrupos que son los calcio sub B que es de voltaje 1.1, 1.2, 1.3, etc. Hay gente como algunos colegas que pueden perder, o sea no perder, pero usar su vida en preocuparse de uno de esos canales y no todos los canales están presentes en todos lados ¿ya? Eh, hay, una, hay una gran diversidad y tienen distintas funciones distintas cinéticas, etc entonces estos son los canales de calcio dependientes de voltaje a propósito <risa> ¿cuál es el potencial de equilibrio del calcio? ahí están los datos por favor Calculaban ¿no? alguien que me diga es un ion, ¿verdad? entonces, ¿va a salir o va a entrar al interior de la célula? ¿cuál es su potencial de equilibrio? numerito, numerito, por favor menos 60 partido por 2 ¿verdad? porque la valencia del calcio es calcio más 2 por logaritmo del calcio intracelular que aquí está 0.0001 milimolar por extracelular que es 2.5 milimolar. 132. ¿Positivo o negativo? Positivo. No, 132. Es, es un eh, potencial grande, ¿no? Es una diferencia de potencial grande. Eh, entonces, la entrada de calcio y eso uno lo repite como un mantra, digamos, lo que hace es promover la fusión de vesícula en la membrana presináptica. Aquí tenemos otra caricatura simplemente para mostrar lo que nos mostraba la otra caricatura, cómo están ubicados los segmentos de estas subunidades del, eh, del canal de calcio voltaje dependiente. ¿ya? Entonces, lo que nosotros sabemos que en la entrada de calcio va a ser que estas vesículas que están por acá, en la membrana presináptica, se van a empezar a mover, a mover, a mover y liberar. ¿Le gustó mi animación? Otra vez a lo que estaba mirando para otro lado. A mover, a mover, a mover y la liberación del de neurotransmisor, ¿ya? Justo, alta tecnología, ¿no? Ya, pero. Eh, y llega el neurotransmisor y se espera que por simple difusión. Por movimiento browniano, como vimos en alguna parte eh, en la primera clase, esto se va a dispersar y van a llegar eventualmente a los receptores en la membrana postsináptica y, y los va a activar y va a generar cambios. Ya, pero esta es la versión de caricatura la de la versión simple, ya en lo, en lo que seguramente ustedes aprendieron en el colegio. Ahora, para. Gran fortuna de los que estudiamos estas cosas, se saben muchas cosas más de cómo funciona el proceso. Entonces va a dar una, una pequeña pincelada de las cosas que sabemos. Entonces, ¿qué, qué cosas interesantes sabemos hoy? Por ejemplo, que eh, no, es tan, no es tan simple como que ya están las vesículas ahí, se libera el neurotransmisor y ya nos olvidamos de las vesículas. No. Las eh, sinapses son muy ecológicas, ¿ya? Entonces hay mucho reciclaje. Entonces, como dice este esquema que está en inglés, hay una especie como de tráfico muy intenso entre las vesículas que están como por acá, digamos que tienen su neurotransmisor empaquetado, listo para ser usado, y el movimiento de estas vesículas hacia la membrana presináptica y después que liberan su neurotransmisor, son recicladas. ¿ya? Hay una especie de reciclaje de esas membranas, porque esas membranas no son membranas peladas, digamos, tienen cosas. Esas membranas de las vesículas. La, la cosa típica que tienen es, tienen transportadores. ¿Qué transportarán los transportadores de una vesícula de neurotransmisores? La verdad es que usted está con la garganta mala, ¿qué me? ¿Neurona? No, no transportan neurona. Neurotransmisor, muy bien. Es como, ¿de qué color el caballo blanco de Napoleón? Claro. ¿Qué es lo que transporta una vesícula que contiene neurotransmisores? ¿O el transportador de una vesícula? Eh, eh, el neurotransmisor. y neurotransmisores y los transportadores como aprendimos en la clase en alguna clase pasada eh, son específicos también ya entonces hay un transportador para glutamato hay un transportador para serotonina hay un transportador para dopamina etcétera etcétera entonces eh, pero ese neurotransmisor se libera fuera de en la terminal presináptica viaja por difusión pero el neurotransmisor queda por ahí dando vuelta, ¿no? En el caso de la cultura neuromuscular hay una enzima que lo degrada. Pero aquí yo estoy hablando del sistema nervioso central. Entonces, al sistema nervioso central como que no le gusta desperdiciar el neurotransmisor y existen en la eh, membrana presináptica, en este esquema existen transportadores de neurotransmisores que lo que hacen es recapturar ese neurotransmisor y tirarlo para adentro. Pero aquí no aparece, lo tira al, al citoplasma, ¿ya? Pero por eso es que necesitamos un transportador de neurotransmisor que lo tome aquí del citoplasma y lo tire de vuelta para adentro a la vesícula, ¿ya? Entonces sabemos mucho más detalles... De cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, así como hay un reciclaje de vesículas, hay un reciclaje de neurotransmisores. Entonces, esas son las dos cosas nuevas que sabemos acerca de lo que está pasando en la sinapsis. Ahora, las vesículas no están en cualquier parte, ¿ya? Como aparece en la caricatura, están ordenaditas. Entonces eh, aquí hay dos. Eh, fotografías eh, electrónicas, que recuerden que las fotografías electrónicas son un corte y lo que nosotros vemos es una estructura que es en tres dimensiones, pero la vemos en dos dimensiones. Y si pegáramos mucho de eso, podríamos tener una película 3D, o sea, una imagen 3D. ¿ya? Entonces, en la, en la parte de arriba, aunque no se note mucho, aquí está el espacio entre un componente presináptico y un postsináptico. Y lo que se ve arriba, hay un montón de pelotitas. Esas son las vesículas presinápticas. Y en la parte de aquí, en esta otra imagen, está justo eh, una, el corte pasó por la zona presináptica y se ven muchas pelotitas alineadas unas al lado de la otra y cosa oscura aquí al medio proteínas que no sabemos que aquí no podemos determinar entonces aquí hay un modelo de qué es lo que eh, cómo están organizadas las cosas en la parte presináptica entonces vemos que hay vesículas alineadas hay proteínas múltiples proteínas que las unen y las mantienen ahí disponibles la parte de acá es el espacio eh, eh, entre la parte presináptica y el postsináptico y si ustedes se fijan acá sería esta parte de acá sería como un corte así ¿ya? Eh, aquí están las vesículas algunas ancladas muy cerca de la membrana varias proteínas que están sujetas a control y aquí en verdecito, ustedes no lo ven, pero en verdecito, muy cerca de la membrana, están los canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, y eso tiene sentido. Cuando se activen estos canales, van a entrar calcio, y el calcio es una señal intracelular que va a movilizar muchas enzimas aquí, que están encargadas de, de la fusión de las membranas, de las vesículas, a la membrana presináptica, ¿ya? Eso es tema para un curso más avanzado, pero yo soy feliz con que entiendan que las vesículas no están ahí como en una bolsa de vesículas, digamos, flotando, sino que están altamente organizadas. ¿ya? ¿Qué tan organizada? Esto es un esquema de lo que sabemos más o menos hoy, de que hay como hay como familias, por decirlo así, de vesículas, están las familias, de la, en las que están en azul, son las familias de vesículas que se llama The Recycling Pool, el grupo de vesículas que se están como reciclando. ¿ya? Y se, y se fijan, no, la organización no parece muy evidente, ¿eh? pero hay algunas que están más cerca de acá, de la membrana presináptica, y otras que están como por allá lejos. Y hay otro como agrupación de vesículas, que se llama la, el Reserve Pool, el grupo de vesículas de reserva, que no están participando del reciclaje, pero están como ahí estáticas, ¿ya? esperando ser utilizadas en un momento en que la sinapsis los necesite más. ¿ya? Y si se fijan, no están flotando, están todas encadenadas por distintos tipos de proteínas de citoesqueleto entonces la cosa es mucho más interesante. Por acá están los canales de calcio, voltaje dependiente muy cercano de las vesículas que están disponibles para ser liberadas. Y hay otro, hay otro grupo de vesículas, que, que esas son mis regalonas, que se llaman kiss and run. ¿Qué significa kiss en inglés? Beso. Entonces son las vesículas de besar y correr. ¿Qué quiere decir eso? Que estas vesículas, cuando eh, les toca liberar, van a la membrana, le dan un beso, liberanse una otra beso y se van. Eso significa kiss and run. ¿Ya? Por mucho tiempo, eh, estoy hablando de la década de los 70 y los 80, hubo una gran discusión de cuál era el mecanismo de, de las vesículas. Entonces había como una.. Habían como dos grupos, uno que decía que no. Aquí hay reciclaje de, de vesícula y hay otro grupo que decía, no, nosotros pensamos que aquí todas las vesículas son kiss and run, o sea, besar y correr, ¿ya? O sea, besar la membrana, <risa> eh, eso se le ocurrió un gringo, humor y nerd, o sea, humor nerd, ¿ya? Todas las vesículas, y, y, bueno, ¿y por qué besan esa cosa tan rara? Ah. Y aquí viene como la parte un poco de la historia de, de la filosofía de la ciencia. Resulta que hay una técnica muy antigua para estudiar la membrana en general que se llama criofractura. ¿Qué significa eso? Yo congelo mi preparación, después le hago una fractura eh, y la fractura pasa por la membrana, ¿sí? de manera aleatoria, y después yo eso la someto a un procedimiento de microscopía electrónica que le pongo una cubierta metálica que la hace opaca y después veo lo que encuentro. Entonces lo que encontraban ellos, o sea, vamos a hacer uso de vuestro pensamiento 3D, ¿no? entonces esto es presináptico y esto es postsináptico. Entonces lo que ellos encontraban, que en, en aquellas partes que la fractura pasaba como justo por aquí, justo pasó, entonces imagínense andar buscando justo una fractura eh, de, en microscopía electrónica que pasó justo por ahí. Entonces, si vemos esto, vamos a darlo vuelta así, por pues eso, atención, así, vamos a dar vuelta a esto. Entonces, si lo ponemos así, vamos a tener una cosa grande, vamos a sacar el milivolt de aquí, vamos a tener que sería el, el terminal presináptico, o un pedacito de la membrana del terminal presináptico, y lo que encontraron fue que habían hoyitos. ¿Cómo interpreta uno eso? Bueno, aquí entonces viene la parte de cómo los científicos generan modelos del asunto. Recapitulemos, creo fractura, doy vuelta a esto, le echo mi, mi capa de oro habitualmente para hacerlo opaco al microscopio electrónico y después hago la microscopía. Y encuentro que hay hoyitos pequeños, más grandes, hay un tamaño máximo y también hay otros hoyitos más pequeños. Entonces lo que interpretaron fue que las vesículas, llegaban a la de la vesícula presináptica llegaba a la membrana postsináptica, se fusionaba y lo primero que nosotros deberíamos ver un hoyito pequeño es algo como ¿dónde está? ah, ya está membrana presináptica el primer evento de fusión de la, de la vesícula presináptica con la membrana presináptica sería, el primer instante sería algo así, un hoyito pequeño, que sería este de acá. Después, pasado un tiempo, ese hoyito se va a agrandar, entonces sería algo así. Y después llegaría a un máximo, que sería así, ¿verdad? Totalmente la vesícula al máximo diámetro de la vesícula. Y después tendría otro eventos, que es que esto se empieza a, eh, esto desaparece. Entonces, en la membrana encontramos que existían hoyitos pequeños, hoyitos grandes, que es precisamente eh, revela esto. Entonces, esta evidencia experimental de los 70, de los 80, eh, se presta para dos interpretaciones. Uno que es efectivamente este mecanismo de reciclaje y el otro es el kiss and run. ¿Ya? Aquí viene la da un beso a la membrana y después la vesícula sale volando porque hace esto otro. Se vuelve a, se vuelve a cerrar la vesícula y se va, se va de, de vuelta, que sería el, el kiss and run. Entonces, eh, es interesante cómo los científicos construyen modelos acerca de cómo funciona la, mem la, el, eh, la membrana en base a las evidencias. Y las evidencias mostraban dos posibilidades, un reciclaje o un kiss and run. Bueno, resulta que aparentemente con el tiempo las dos versiones existían en, eh, en, la, en las eh, sinapsis. Ahora, ¿por qué existen dos versiones? Ahí ya eso no se los puedo responder porque el profesor no lo sabe ¿Por qué? ¿cuál sería la ventaja de uno o lo otro? ¿en qué sinapsis están? y lo más probable es que todavía no tengamos la respuesta ¿ya? al día de hoy, 2019 ¿qué hace la diferencia de tener una mayor proporción de quizá un en una sinapsis con respecto a otra? ¿Ya? son preguntas abiertas y veo muchas tesis de doctorado y cosas ahí muy interesantes que hacer ¿ya? pero son preguntas que están abiertas eh, ahora, lo que es interesante es que eso se ha estudiado en distintas especies, ¿ya? Y se ha encontrado eh, que inclu eh, inclusive dependiendo del método, el cómo encontramos las vesículas presentes en la membrana postsináptica varía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo, vámonos al al de acá, que ya conversamos y entendimos cómo funcionaba. La criopreservación. En rosófila, que es la mosca de la fruta, ¿ya? que también es un modelo que se usa mucho, eh, aparentemente hay unas proteínas grandes y todas las vesículas están ancladas por allá. Pero si nos vamos al extremo, en hipocampo de rata, ¿ya? aparentemente no todas llegan a un mismo punto, ¿ya? sino que está... Eh, hay distintos niveles que un poco el modelo que vimos anteriormente o sea la organización de las vesículas es distinto dependiendo de la especie ¿por qué es así? no sabemos ¿no? entonces como ustedes pueden ver la, la historia de, de la liberación de neurotransmisores es un poco más compleja de lo que hemos aprendido en estos años ok y hay proteínas un montón de proteínas de las cuales no vamos a hablar eh, que está a cargo de todo este proceso de fusión de membrana al a membrana de la vesícula que contiene el neurotransmisor a la membrana presináptica ¿ya? y ahí hay algunos nombres y hay gente también que ha gastado su, su vida digamos de manera muy productiva desde mi punto de vista estudiando cada una de esas eh, proteínas ahora, como estamos haciendo biología más moderna hoy por hoy, tenemos por ejemplo podemos tener ratones que sean fluorescentes para sinaptotacmina por ejemplo, es decir que le puedo pegar una molécula fluorescente a esa proteína y yo puedo visualizar flu mediante fluorescencia el terminal presináptico por ejemplo a ese nivel de sofisticación hemos llegado hoy por hoy ya eso no es ciencia ficción, es ciencia real y se ocupa ya regularmente en muchos laboratorios de neurociencia o neurofisiología. Bueno, entonces en general la liberación del neurotransmisor depende, como hemos visto, si, si hiciéramos un resumen, depende de la cantidad de, de polarización que haya en el terminal presináptico. Entonces, mientras. Entonces, como que la máxima de la liberación de neurotransmisor es a más potenciales de acción, mayor liberación de neurotransmisor. A menos potenciales de acción, menos neurotransmisor. ¿Ya? Entonces toda la actividad neuronal se traduce a esto. ¿Ya? Y si tengo más moléculas de neurotransmisor liberadas, tengo la chance de que varias de ellas van a unirse a más receptores y por más tiempo si sí permanece la estimulación en el terminal presináptico. ¿Ya? Entonces si le hago la pregunta, ¿cómo regulo la, la cantidad de liberación de neurotransmisor? De una manera es a través de la actividad presináptica. Más potenciales de acción liberan por unidad de tiempo, liberan más neurotransmisor. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de los neurotransmisores. Entonces, como habíamos mencionado, el AI, eh, los neurotransmisores están empaquetados en estas vesículas y son liberadas eh, al espacio intersináptico eh, cuando se fusiona la, el, la vesícula, la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana el componente presináptico. Y es así como se ven liberados. Eh, este mecanismo, eh, como se ve eh, en esta microfotografía electrónica, se puede ver eso. De ahí se ven unas vesículas fusionadas, que serían como en este estado, digamos. Hay eh, en la membrana... Y el neurotransmisor aquí es demasiado pequeño como para verlo. ¿ya? Tipo de neurotransmisores. Hay como cuatro tipos fundamentales de neurotransmisores. Están los neurotransmisores del tipo aminoácidos. ¿ya? Está el más conocido, el más importante y tiene un signo más, que es un neurotransmisor excitatorio, es el glutamato. Ustedes han aprendido, porque habitualmente se enseña antes de la enseñanza media que está la acetilcolina, por ejemplo, que es otro neurotransmisor, pero eso es muy importante en la cultura neuromuscular. Pero el sistema nervioso central, el glutamato rules, ¿ya? Es lo más importante. Eso era en inglés, ¿ya? El otro neurotransmisor importante es el GABA, que es un neurotransmisor, como dice así, hay una raya ahí que no alcanza nada vez. negativo quiere decir que se es inhibitorio. Eh, es el neurotransmisor responsable de abrir canales de cloruro que hiperpolarizan. Es decir, eh, van en contra de la acción del glutamato. Lo cual tiene sentido porque eh, si tenemos mucha excitación neuronal, el sistema nervioso se queda pegado en la excitación y yo necesito pararlo. Y un ejemplo típico de eso es la epilepsia. Algunas de las drogas epilépticas lo que son, son agonistas de los receptores GABA, es decir, lo activan. Y el otro neurotransmisor que es de tipo inhibitorio se llama glicina, ¿ya? que está en menor cantidad. Y eso también se une a un receptor particular que son receptores de NMDA, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eh, y estos son como los neurotransmisores más importantes, pero también tenemos otras familias eh, de neurotransmisores, como por ejemplo las monoaminas. La diferencia funcional importante entre estos que son los aminoácidos y las monoaminas, que estos aminoácidos tienen que ver generalmente con los procesos de activar las neuronas o inhibirlas. Pero las monoaminas lo que hacen es regular eso. Es decir, ¿qué tanto se hiperpolariza o depolariza una neurona? Es modulado por esto otro tipo de neurotransmisores. Es decir, este neurotransmisor por sí mismo no activa o apaga la neurona, pero sí modula qué tanto se activa o qué tanto se apaga. Por eso a las monaminas se les llama generalmente neuromoduladores. ¿Ya? Y aquí hay algunos nombres conocidos, la serotonina, por ejemplo, que está involucrada en los trastornos de depresión, la dopamina, que está involucrada en la adicción, por ejemplo, la eh, norepinefrina y la noradrenalina ¿no ¿sí? ¿Sí? Eh, a este grupo de tres como están emparentados químicamente se llama las catecolaminas, otro nombre por el cual ustedes lo van a encontrar entonces generalmente este tipo de neurotransmisor eh, son eh, neuromoduladores y como dice acá en la diapo eh, tienen que ver con modular y particularmente procesos cognitivos superiores muchos de ellos como la atención las emociones también la serotonina por ejemplo está un, un tiempo en los 80 que estuvo muy de moda esta droga que se llama el éxtasis ¿ya? y el éxtasis lo que hace es aumentar la liberación de serotonina y, y la gente que eh, consume éxtasis relata de que bueno, aparte que le da mucho calor eh, aumenta su empatía su, su ganas de sociabilizar y entrar en buena onda con el resto de la gente ¿Ya? eso es lo que describen la gente que ha tomado éxtasis eso lo produce la serotonina Uno de mis mi, mi tesis de doctorado fue en éxtasis o sea, fue acerca de éxtasis, no fue en éxtasis, no se malinterpreta. <risa> Ahí el profesor se equivocó, ya. Entonces, una de las cosas que demostramos con eh, Y esto lo publicamos hace tiempo. Fue que eh, en esa época existía el mito, no, que esto es una droga súper buena onda porque no produce muerte celular. A diferencia de la cocaína, que es está ultra archiprobado, que produce muerte neuronal. ¿Ya? la cocaína, ¿ya? que actúa sobre el sistema dopaminérgico. Bueno, nosotros probamos que efectivamente sí produce daño, no del tipo muerte, sino que mal funcionamiento de la sinapsis. ¿Ya? Eh, bueno, eso. <ríe> y el problema de, bueno, eso es lo que uno estudia en laboratorio, el problema es difícil llevarlo, extrapolarlo a los humanos porque habitualmente, eh, no por el modelo animal, sino porque habitualmente los que consumen drogas son polidrogas. O sea, no consumen una sola cosa. ¿Pero Ah, eso lo voy a mostrar. En breves breve minuto, si es que me alcanza el tiempo. ¿Tenemos tiempo? ¿No? ¿Hasta qué hora esto? ¿No hay media? ¡Shit! Ya. <risa> Bueno, es que el, la prueba me demoró más de lo que yo esperaba, pero yo sabía que eso iba a ser. Eh, entonces vamos a terminar con esto. Eh, ah, otro tipo de, neuro, de neurotransmisor, es, eh, que aquí están un poco agru, agrupados medio arbitrariamente, son los opioides por este lado, como la endorfina, o la acetilcolina, muy conocida por ustedes en el sistema motor, eh, que digan como su grupo importante, es su grupo aparte, pero es un, un grupo importante. Entonces aquí yo quisiera hacer un paréntesis eh, farmacéutico de algo que es un, algo muy importante en noticias, ustedes lo han visto en esta semana en las noticias acerca de los opioides. En Estados Unidos hay un gran problema y hay demandas ultramillonarias a, a empresas farmacéuticas por el uso de opioides sintéticos. Resulta que hay un opioide sintético muy conocido que se llama el fentanilo, ¿ya? que a mí me gustó mucho esta imagen, súper simple, que muestra la potencia del fentanilo comparado con otros opioides que son de origen natural. Entonces aquí está, por ejemplo, el fentanilo en proporción, digamos, una unidad de lo que sea, digamos, unidad pelotita roja que está ahí, equivale a unidad, a muchas dosis de heroína, y muchas más dosis de morfina la heroína ustedes saben que es una sustancia que está presente en una planta que cómo se llama la planta el opio sí pero acá tiene otro nombre de hecho mi abuelita tenía mi abuelita sabía mucho del sistema nervioso plantaba estas, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Huelen feo, ¿ya? Eh, la, Esas plantas son bonitas. Ya, bueno, esas plantas del opio eh, eh, producen heroína y un derivado de eso es la morfina que se, tiene fines médicos, usted sabe. Eh, lo interesante de esta droga es eh, que se utiliza para mitigar el dolor, pero la gente que yo tengo amigos que han tenido por ejemplo uno de los dolores más fuertes que es el dolor de cálculo renal por ejemplo uno de los dolores más terribles y, y el tratamiento de emergencia para eso es morfina y lo interesante es que, que lo que ellos relatan es que la morfina no es que te apacigua el dolor sino que es como que ya no te importa, Entra en un estado tal que estas cosas como que no te afectan. está el dolor presente pero ya no te importa ¿No? Es interesante esa descripción. Entonces resulta que hace unos años los médicos estadounidenses, en vez de recetar a los, a, a los pacientes, eh, recetar no sé anti algo para el dolor, paracetamol, qué sé yo, empezaron a recetar opoide, como este fentanilo. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica hacía la publicidad que no, que no producía adicción. Fue toda una mentira, Ups. Eh, porque sí produce adicción en este momento hay una epidemia de adicción opioide en Estados Unidos y hay demandas ultramillonarias que están ocurriendo. Eh, hemos sabido noticias de esto en las últimas dos semanas, que las empresas farmacéuticas han tenido que retractarse que, porque están un poco coludidas con los seguros. Y hay toda una historia muy interesante desde el punto de vista farmacéutico. Aquí, por suerte... A Chile no llegó esa epidemia, tanto que imitamos las cosas gringas, eh, no llegó esa epidemia y están encendidas las alertas a nivel epidemiológico en Chile. De que esto podría haber pasado y espero que, no, no, que ya no pase, dado lo que pasó en Estados Unidos. Y particularmente habíamos quedado en que el evento final del potencial de acción cuando llega al terminal sináptico es la liberación del neurotransmisor. Y vimos la familia de neurotransmisores que hay y habitualmente en la jerga neurocientífica se suele denominar la sinapsis por el neurotransmisor que tiene. Es decir, sinapsis que liberan glutamato, glutamatérgica, que liberan acetilcolina, colinérgica. Ahora, eh, bueno, sé que es un poco fuera de los objetivos eh, de este curso, pero solo para mencionarlo hasta hace como, no sé, 10 años era como un dogma esto de que una sinapsis un neurotransmisor hoy por hoy sabemos que hay coliberación de neurotransmisores, por ejemplo sabemos que la sinapsis serotoninérgica también colibera en glutamato lo cual está suena un poco raro así ya. y hasta el día de hoy no estaba muy seguro en realidad por qué pasa eso algunos dicen que en la sinapsis donde efectivamente podemos encontrar eh, receptores de glutamato coexistiendo con serotonina, podrían tener un rol por ejemplo otros dicen que es un subproducto de que, eh, que eh, yo les mencioné a ver necesito yo les mencioné que para empaquetar los neurotransmisores eh, se necesitaba Eh, moléculas para meterla dentro de las vesículas, y esas moléculas son transportadores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el terminal presináptico a las vesículas. En estas vesículas hay proteínas en la membrana, vamos a dibujarla así, que son transportadores y lo que hacen es meter el neurotransmisor al interior de la vesícula. Bueno, resulta que en esta, en el ejemplo que le estaba dando de los terminales serotoninérgicos que habitualmente en los libros se abrevia como 5-HT que la molécula se llama 5-Hitroxetriptamina los terminales serotoninérgicos también eh, liberan glutamato o sea que hay serotonina, 5-HT y glutamato por acá entonces también hay un transportador acá que mete el el glutamato para adentro entonces algunos dicen claro, podría tener un rol funcional eso no está claro por el cual se libera serotonina más glutamato ¿no? serotonina más glutamato pero eh, otros dicen que en realidad este es un subproducto de que aparentemente y si hay un receptor de glutamato perdón, si hay un transportador de glutamato vesicular eh, sería más eficiente el almacenamiento de la serotonina entonces lo que yo les digo es un poco el estado del arte de la situación, no, no, no estaba muy seguro por qué pasa esto pero ese dogma de que un terminal sináptico neuromodulador como serotonina o dopamina libera solo eso, eh, ya se sabe que no es cierto pero el papel exacto funcional de eso no lo sabemos todavía ¿ya? hay varios modelos como los que yo le acabo de mencionar entonces es un poco como el estado del arte del, de la de la transmisión sináptica ¿Sabes lo que significa estado del arte? ¿De no, cuando dices tú algo este es el estado de arte de esta, del, de, el área significa que esta es la información actualizada así es como está el campo de investigación lo bonito que tiene la ciencia, cada vez que digo, este es el estado del arte de la ciencia, hay más preguntas que respuestas, ¿ya? Y eso nos asegura mucho trabajo los que trabajamos en la investigación, porque hay más preguntas, claramente. Entonces, receptores de membrana son las proteínas postsinápticas donde se va a unir el neurotransmisor. Si quisiéramos hacer una, una clasificación súper gruesa así, de los receptores de membranas, podemos dividirlo, dividirlo en dos tipos. Uno, aquellos receptores que son canales, nosotros ya lo vimos en la clase pasada, y básicamente lo que, lo, lo que son, son una proteína que tiene un sitio de unión, uno o dos, sitios de unión o varios sitios de unión, al neurotransmisor, y una vez que se une el neurotransmisor a la proteína, eso genera un cambio en la proteína, y permite el ingreso del de ión en particular. ¿Ya? Entonces el, los receptores de ionotrópicos son un canal que en estado, digamos, de sin activación, como aparece ahí, o sea, sin el neurotransmisor uniéndose, no dejan pasar iones. Por lo tanto, como vimos en las últimas dos clases, si no dejan pasar iones al interior de la membrana, no producen cambio en el potencial. ¿no? Entonces pasamos de una señal eléctrica que es el potencial de acción. Vimos el proceso por el cual se liberan neurotransmisores que dependen de calcio. Se transforma una señal eléctrica en una química y ahora transformamos de nuevo una señal química en una señal eléctrica. ¿Ya? ¿no? Y, y por eso esto se le llama la sinapsis neuroquímica o eh, sí, neuroquímica se le llama entonces hay un tipo de receptor que son los tipos ionotrópicos el otro tipo son los receptores de tipo metabotrópico ¿ya? ¿qué significa eso? Eh, que lo que hacen es eh, activar eh, una proteína que se llama la proteína G de los cuales ustedes seguramente vieron en biología celular que es una familia muy grande de proteínas, eh, que lo que hacen es eh, desencadenar una serie de procesos al interior de la, de la célula entonces tenemos dos maneras en las cuales los receptores a ver está puesta acá claro dos maneras en las cuales los receptores metabotrópicos pueden actuar uno es actuando sobre un receptor y activando una proteína G y esta proteína G a su vez activa un, un canal iónico que obviamente va a ser un canal iónico dependiente de la activación de una proteína G esa es una, es una posibilidad o la otra posibilidad es que este receptor metabotrópico active una proteína G y eso active una serie de eventos eh, llamados una cascada de señalización ¿ya? por ejemplo que, eh, que active un proceso en que aumenta los niveles de AMP cíclico, por ejemplo, al interior de la célula o los niveles de calcio al interior de la célula ¿ya? y eso obviamente va a traer consecuencias en activar otros procesos entonces los neurotransmisores no solamente se unen a a receptores que son canales sino que se pueden unir a receptores que no son canales y que esos a su vez pueden activar a un canal o simplemente generar una cascada de señalización intracelular que va a generar otros cambios entonces esta sería la sinapsis neuroquímica y algo que yo le había mencionado al principio de cuando empezaba a hablar de la sinapsis o de los tipos de neuronas que habían es que la glía, estas células que están alrededor de la neurona, juega un papel importante. Y uno de los papeles más importantes, el que está mencionado aquí, que es el reciclaje de neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa en el sistema nervioso central con el glutamato. ¿Ya? Entonces, vamos reconociendo lo... lo los integrantes de esto. Aquí está la glutamina, que es el precursor de la síntesis de glutamato. Eh, hay enzimas que lo que hacen es eh, empaquetar el glutamato en las vesículas, como dice aquí, es un proceso dependiente de energía. Hay liberación de glutamato, hay en la célula postsináptica receptores eh, y el glutamato se une a ellos, pero hay una familia de transportadores que se llaman los EAAT, que son del EAAT1, EAAT2, EAAT3, T4. Algunos están en la célula postsináptica, o sea, el neurotransmisor es reciclado, por decirlo así, en la célula posináptica. Hay otro que es lo lógico que ya conocíamos, que hay un transportador en la membrana. Presináptica, eso ya lo habíamos visto pero aquí eh, lo interesante que hay en la glía hay también eh, transportadores que eh, reciclan el glutamato y como muestra este ejemplo lo devuelven después a la célula presináptica ¿ya? entonces la historia de la glía es una historia relativamente reciente ¿ya? y que se ha visto que es muy muy importante hay parte del cerebro en que también se ha visto importante, que es la glía también puede cambiar su potencial de reposo en una sinapsis. Eh, pero hasta el momento todavía no está muy claro qué eh, rol juega eso o cómo influencia el comportamiento de esta otra sinapsis. Eh, ah, mi pequeña nota de aplicación en, far, en farmacia, que es lo que es relevante para usted por ejemplo hablando de neurotransmisores eh, eh, hay una enfermedad a la cual ha cobrado prevalencia en nuestro país que es el alzheimer eh, a nivel mundial se estima que la prevalencia del alzheimer eh, en personas mayores de 85 años es eh, del 50% ¿ya? o sea, suena un poco raro que hablemos de esas cosas pero el factor de riesgo más importante del Alzheimer no es que eh, estemos tomando agua con mercurio, cualquier cosa que hayan escuchado ustedes por ahí, sino que es la edad. Entonces la edad es un factor de riesgo. Y, y eso es algo, es algo particularmente importante en Chile, porque eh, ustedes saben cuál es el país que tiene la mayor prevalencia de Alzheimer en Latinoamérica. Es Chile. ¿Y eso por qué? por el simple hecho estadístico de que Chile tiene la esperanza de vida más alta de Latinoamérica, que es, si no me equivoco, 85 años. ¿Ya? Entonces, claramente, y usted esto está en el debate público, aparte del tema de que se nos está acabando el agua, de que Chile es un país que ha envejecido. ¿Ya? Y eso es normal para un país con ciertos niveles de desarrollo. Eh, entonces, para la gente, de eh, cada vez escuchamos más de este tema del Alzheimer. O sea, hoy por hoy, eh, si existiese más alumnos aquí presente y yo hiciera una encuesta, seguro que alguno conoce a algún familiar que tiene Alzheimer. En mi época, cuando yo era joven, era muy raro eso, que uno conociera a un enfermo de Alzheimer pero ahora es súper común yo hago siempre la pregunta año tras año y aparecen más de un estudiante mío que conoce a un pariente que está afectado por el Alzheimer y eso va a ser cada vez más común el problema de la enfermedad de Alzheimer eh, no es precisamente la enfermedad en sí misma sino que es todo lo que trae como consecuencia porque afecta mucho al grupo familiar por eso, por ejemplo, yo valoro mucho una iniciativa que está en discusión ahora, eh, en, o sea, no sé si está en etapa de preproyecto de ley, que es generar una subvención para las familias que tienen a su cuidado a alguien afectado por Alzheimer. Que va a ser tal vez una subvención muy pequeña, pero es valioso el gesto porque va en el, en el sentido correcto. Porque por cada persona afectada por Alzheimer es un, es, una, es un familiar directo que tiene que quedarse al cuidado de esa persona. Eso afecta a la economía, si lo queremos ver en términos económicos, económico. Eh, disminuye la fuerza laboral. Y, y no es algo que dure un año. Puede durar fácilmente una década. ¿Ya? Entonces es problemático este tema de Alzheimer y un, un problema relevante entonces uno lo dentro de lo no está claro la causa del Alzheimer ¿ya? Eh, no es una enfermedad que uno podría ser monogénica es decir que hay un solo gen involucrado o un defecto génico que afecta a una proteína en particular no, no es eh, eso no quita que efectivamente hay tipos de Alzheimer en que hay una, hay una mutación particular de un, de un gen, es decir, de una proteína, eh, en que si tú tienes esa, esa, esa mutación, la probabilidad de que tengas Alzheimer es altísima. Pero eso es como menos del 5% de los casos de Alzheimer. ¿ya? Pero de, dentro de las cosas que se ha encontrado, y por eso traemos aquí a, a, a clase el tema, eh, una de las cosas que se ha visto es que hay una disminución en el nivel de eh, colina acetiltransferasa, que es una enzima necesaria para la síntesis del neurotransmisor acetilcolina. Y la acetilcolina está asociada con la memoria. Resulta que en proceso de... Si tú bloqueas los receptores de acetilcolina en un proceso de aprendizaje, tú no aprendes. O más bien, los modelos experimentales en que se ha probado esto, que son los ratones, si tú bloqueas la transmisión eh, colinérgica a nivel del sistema nervioso central, disminuye el aprendizaje. ¿Ya? Lo que se ha visto en, la, eh, en, en no todos los casos de Alzheimer es que hay una disminución del, del neurotransmisor acetilcolina. Entonces, eh, una de las terapias para tratar el Alzheimer o para disminuir los síntomas del Alzheimer es eh, inhibidores de la enzima que degrada la acetilcolina, de, de manera tal de aumentar la disponibilidad de la acetilcolina. Y aquí están algunos nombres de los medicamentos que tienen ese efecto eh, de inhibir la acetilcolinesterasa acetil y de aumentar los niveles de de eh, acetilcolina disponible ¿pero eso no ocurre no, la enfermedad solo hace que se demore de, más y, y ser más grave ¿sí? claro, lo, lo que tú haces es eh, como retrasar el, el pic de la enfermedad, por decirlo así eh, porque los síntomas pueden aparecer eh, muy temprano en la edad, o sea cerca de los 70 años y tener el máximo a los 80 años eh, una consecuencia no indirecta de acá eh, es que si el tema tiene que ver con los receptores de acetilcolina eh, la consecuencia de esto es que es bueno fumar para el Alzheimer es pésimo para el cáncer al pulmón pero bueno eh, como dice una amiga que es eh, tiene bastante edad y que es buena para fumar, bueno, de algo se tiene que morir la gente. <risa> y lo más probable es que no le dé Alzheimer, pero sí le dé cáncer al pulmón, porque la probabilidad es con más del 50% de que le dé cáncer al pulmón. <risa> Entonces, y la otra cosa, eh, que parece ser muy importante para prevenir el Alzheimer, es la actividad cognitiva pero aquí quiero hacer un paréntesis porque uno dice actividad cognitiva y en realidad en el fondo no sabemos muy bien qué significa eso eh, aquellas personas que son mentalmente activas en edad adulta la prevalencia del Alzheimer es menor o sea, menos de esa cantidad se enferma con Alzheimer o si se enferma lo hace a una edad más tardía Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ellos se ponen, eh, una vez que jubilan a la ley libre, que usted es así? No precisamente. Sino que una de las cosas, lo cual a usted tal vez no le llame la atención, pero uno tiende a pensar, a pensar que la cosa cognitiva es ponerse a estudiar. Por ejemplo, oh, a estar ahí leyendo libros. No. Una de las cosas más importantes eh, para prevenir el Alzheimer y que tiene que ver con la actividad cognitiva es la actividad social. Entonces, ustedes saben... Que, lo, que las personas que se jubilan una de las cosas que más resienten es la falta de actividad social jubilar significa dejar de ir a trabajar pero también significa disminuir bastante tu contacto social con otras personas en el contexto laboral pero es contacto social por eso es muy importante y, y lo bueno y qué bueno que exista eso que existen clubes del adulto mayor qué sé yo que el adulto mayor van a la playa no sé muchas cosas y eso es súper importante para mantener act activo, mantenerse activo cognitivamente. Entonces, lo cognitivo no tiene que ver solamente con ponerse a leer, lo cual siempre es muy bueno, sino que con mantener una actividad social. Eso es importante. ¿ya? Eh, y eso afecta al Alzheimer.